Está llorar alcohol, mi sanidad salto en una cuerda floja. Me imagino que ya tus amigas te dijeron todo, todo lo que no soy. Soy un desastre, así se las doy Qué hueva que tenga que ser así Te sufrí lo suficiente Salte ya de mi cabeza Nunca más te quiero ver Tú tienes al tratarme así Después de todo lo que vivimos Te diría feliz cumpleaños Esa pero está muy triste